la resolución técnica y eso se da normalmente vuelvo y repito cuando usted trae una obra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 pero vamos hay, vamos a poner las cosas en claro en el, en, ahí mismo el vicepresidente Ritain manifestó que se reunió con usted para que eso no saliera al aire ¿en realidad qué fue lo que Eriten le planteó a usted? bueno lo que pasa no, es que para mí yo no tengo que llamar a nadie para que nada deje de salir porque yo no tengo audio, yo no tenía audio yo no tenía eh, la, la fuerza para yo hacer eso porque yo desconocí el tema